<risa> Oye, ¿y también y qué fue lo que le pasó, que también este fin de semana en una actividad a Boni Cepeda, eh? Sí, ah, sí, eh, sí Boni Cepeda Bonnie dio como Cepeda. un mar, se desmayó. Son vegetales, sí, que tienen 200 años ya, tienen que, sí, que quieren picar demasiado, eh, sí. ya Boni Cepeda, esa bailadera tiene que dejarlo. Sí. Bueno, eh, entonces Boni Cepeda se, se, sí. se, se desmayó. Que era más gara. Va vamos a escucharlo, vamos, vamos al audio. Eh, quiero agradecer el gesto de, de la gente, de llamarme pa, para preocuparse por mi salud. Ayer tuve una caída en un show. Los factores, varios, pero entre ellos falta de oxígeno, eh, tal vez una pirotecnia que se usó en el, en el show, este, muchas ropas, yo siempre suelo llevar muchas ropas. Pero más que todo, eh, el parte médico está todo estable, todo normal. Muchas gracias por sus preocupaciones por mi salud. Eh, muchas gracias por, por, por las llamadas y por y por el gesto de, de comunicarse tam, también a, a través de, de las redes. Eh, periodistas, amigos, artistas. En fin, muchas gracias. Hola, hola, ¿qué tal? Eh, quiero agradecer el gesto de, de la gente, de llamar. Tiene que tener más cuidado. Ese merenguero estrella, Bonnie Cepeda, que sufrió un mareíto. Sí, un mareíto. tienen que ir esos mareíto. ¡Mareíto, mareíto! Son bobos. Entonces, estos esto es artistas ah, mayores ya tienen que ir. Ellos no hay un no hay modo de retirarse en la música ya Me si senté. No. Ya. Ellos no se rinden. <risa> Ellos no se rinden esa gente, esa gente canta. Yo viviría allá de, de, de eh, la letra. Que a, que a veces no hay chele para sentarse. También, no organizado. y en el ah, momento de ellos de ello hacer riqueza, no lo hicieron, ni moverlo. <risa> Se vaqueteaban para mal. arriba todo. <risa> ¿Cómo fue? <risa> bueno, esperemos que papá Dios le pase su mano a Bonnie Cepeda, Cepeda. Un merenguito boni eh, Bonnie Cepeda. Merengue, una vez. Merengue. Cepeda, Cepeda, Cepeda. Cepeda. De Bonnie Cepeda hay que... Es vuelta a los lugares que juntos caminamos. Uy, no sabes todo eso. Que juntos desnudimos. Y uno de los que hay. De vuelta. Pararán, pararán. parán, Todo Pero eso tiempo, amable No, y tienen que beber mucha proteína. eso Esa gente mayor así